Bueno, fantástica, no tiene otra palabra porque estamos sorprendidos gratamente de la primera conferencia que se ha dado con mesa redonda a las nueve y media de la mañana que pensábamos que iba a tener menos afluencia, estaba el salón completamente lleno, eh, muchísimo interés ha despertado esta feria y estamos viendo ya desde primera hora de la apertura los colegios, grupos de escolares, ...y muchas personas muy interesadas y teníamos que hacer esto... ...era necesario sensibilizar, la propuesta del Cabildo... ...ha sido muy acertada, Infecar ha puesto de su parte... ...todos los medios y la verdad que entre todos estamos... ...procurando dar la información que necesita el ciudadano... ...para encontrarse más cómodo y vencer los problemas... ...que encuentra cada día con la discapacidad. Sencillamente cae de su peso que las personas con discapacidad no somos cuatro o cinco personas, no somos un colectivo pequeño, pero es que la accesibilidad habla de todos los ciudadanos, no habla solamente de personas con movilidad reducida o con discapacidad sensorial, estamos hablando de mayores, estamos hablando de niños, eh, de mamás con carros de bebés, eh, de señoras con carros de la compra, estamos hablando de una operación de una enfermedad, algo puntual que te tiene tres meses con muletas o en una silla de ruedas, o sea, todas las acciones que hagamos para mejorarle el entorno van a ser mmm, beneficiosas para toda la ciudadanía.